Hey, mi gente, ¿qué más? Les habla su amigo Macofit y hoy estamos de vuelta para descartar por siempre uno de los suplementos más vendidos, pero que menos funciona. De esos que son muy económicos de hacer y las marcas de suplementos te la venden como si un milagro se hablara, la L-Carnitina. Ya se los decía por allá en el 2012 cuando recién el Instagram estaba llegando a Latinoamérica y no había tanto boom del fitness, que comprando y consumiendo la L-carnitina lo más que iban a quemar eran sus bolsillos y sus ahorros. Deben saber que la L-carnitina se almacena en los músculos esqueléticos, el cerebro y el corazón. No les voy a mentir, la l carnitina es necesaria, ya que este compuesto se encarga de transportar ácidos grasos de cadena larga a la mitocondria y esta generar energía. Sin embargo, diferentes estudios han demostrado que su solo consumo en dieta es suficiente. Es más, estos diferentes estudios que se lo voy a dejar acá abajo han demostrado que no tiene ninguna diferencia, no genera ninguna diferencia ni en adaptación metabólica, ni en quema de grasa ni recuperación muscular, ni en resistencia, ni en fuerza. Por lo tanto, los científicos recuerden que esto se pagan millones y millones de dólares para poder llegar a un solo resultado. Han concluido de que es un producto no solamente innecesario, sino completamente ineficaz. Así que ya sabes, si lo has consumido, si lo consumes o lo piensas consumir, ahorrate ese dinero, no quemes tu bolsillo. Hey mi gente, recuerda seguirme por Instagram como activar las notificaciones para que estén pendientes de participar por sorteos mensuales en asesorías y suplementación Ya sabes, nunca es tarde para comenzar